Gracias, presidente. Gracias, presidente. Que de presidente. Si cada boca de España, de su juventud, pusiese estas palabras, mordiéndolas en lo mejor de sus dientes, si la juventud de España, de un solo impulso, solo y verde, alzara su gallardía, sus músculos se extendiese contra los desenfrenados que apropiarse de España quieren, sería el mar arrojando la arena muda siempre, varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes con un brazo inacabable de perpetua espuma fuerte. Poesía, señorías, poesía para conocernos, poesía para crecer, poesía para tener memoria, poesía para construir identidad, cultura para dar respuestas, para llenarnos de significados, para recoger identidades individuales en colectivas, para saber que una memoria individual se convierte en memoria colectiva. Poeta, dramaturgo, humilde, obrero, militante del Partido Comunista, con ganas siempre de vivir la vida analizándola y congelándola para siempre en sus poemas. Así era Miguel Hernández. La magnitud de su legado solo puede analizarse desde su compromiso como vanguardia de la clase obrera, compromiso que le hizo luchar en Andalucía, en Madrid, en Teruel, en Extremadura por la libertad. Acabada la guerra, fue encarcelado y podría haber saldado su vida redimiéndose de sus ideas, pero, consecuente con su defensa de estas, finalmente murió encarcelado el 28 de marzo de 1942, permítame que te lo recuerde también como un camarada modelo. Miguel Hernández forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Su poesía se sostiene en el tiempo para denunciar la injusticia y para luchar por la libertad. Nunca entendió su papel de poeta y de intelectual si no estaba arraigado en un compromiso social. Nunca desertó de su clase, de su condición de campesino pobre ni del poder transformador que tenía la palabra. Será nuestro compromiso dar apoyo a todos los homenajes que se puedan hacer en este año desde la sociedad civil y desde las instituciones a Miguel Hernández. Esperamos, igualmente, el reconocimiento siempre, no solo en este día y este año, de su voz honesta, de su voz comprometida y de su voz valiosa y que tenga toda la difusión que se merece. Que no nos quedemos al margen de esos más de 100 actos que en todo el territorio del Poeta del Pueblo, a caballo entre la generación del 27 y el 36, a caballo entre Valencia y Andalucía, se han convocado. Agradecemos además al Partido Socialista su generosidad para aceptar todas las mejoras introducidas en la, en la transacción acordada y, especialmente, saludamos a aquellas que se refieren al sector de la educación, y a la televisión y la radio públicas al servicio de todo el pueblo español. Las razones que explican la conexión entre Miguel Hernández y su público, señorías, son las razones por las que también su legado debe ser transmitido, porque siempre, a través de su vida y de su obra, reivindicó su origen, su vinculación con la tierra y los oficios de esta. Siempre su esperanza en la juventud y siempre su confianza en la lucha revolucionaria contra la explotación capitalista y contra el fascismo. Defendemos el legado de un poeta al que, tras su muerte, fue imposible cerrarle los ojos. señorías. Reconocemos al poeta porque, en sus propias palabras, una gota de pura valentía vale mucho más que un océano cobarde. Muchísimas gracias. Gracias, señora Angustia.